Poderosos y las tienes todas aquí. En Clave Natural, cada lunes de 15.30 a 16.30 en Sputnik Radio 105.4 FM, actúa en verde Clave Natural con la conducción de Marisa Pítaro. Hola, hola. Feliz lunes para todos. Seguimos, empezamos, digo. Estamos en el aire de Sputnik Radio 105.4 en el estudio LA, programa número 51. Hoy empezamos nuestro segundo año de andadura. Ay, estoy contenta. Bueno, hoy Gary no me acompaña porque tenía cosas que hacer, entonces bueno, que las haga, ¿no? Que cumpla. Pero estoy con Andreu. Hola, Andreu. ¿Me puedes decir hola para ¿Mí? ¿Para todo el mundo? Hola, buenas. <risa> gracias, gracias por estar aquí. Lo agarré desprevenido, no le avisé. Bueno, no importa. Eh, decirles que estamos en directo por Sputnik Portal a las 20 horas, como cada lunes, nos retransmiten en Radio D 101.3 en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, República Argentina. Ahí va nuestro abrazo, número 51, <risa> para todos los argentinos. También estaremos eh, saliendo en vivo por la plataforma www.sputnikportal.com eh, y nada más, de momento. Luego quedaremos colgaditos en YouTube, en Twitch, en Instagram, eh, en Facebook, eh, también en Spotify Y ahí por to todo donde nos dejen Les quería comentar que tenemos un teléfono que es para hacer algún mensaje o una propuesta, lo que les dé la gana eh, Bueno, manifiéstense al 636 06 y luego nuestro mail que es clavenatural7.gmail.com Donde eh, también es un camino abierto para que um, tanto nuestros, es, nuestros escuchas como terapeutas y personas que tienen dones y talentos para ofrecer Que se pongan en contacto con nosotros, que nos sugieran temas, que nos pidan venir porque hacen algo Esta es la vía para comunicarnos, clavenatural7.gmail.com bueno, y luego tenemos un teléfono para hacer un visum, aquel que quiera colaborarnos, porque estos espacios, bueno, hay que sufragarlos con dinero de momento, así que bueno, si nos echan una manito, agradecidos, es al 634 520674. No sé si en la pantalla arriba, eh, por ahí arriba, va a estar saliendo el teléfono de visum, ¿no? ¿Sí? Me dice Andreu que sí, pues sí. Eh, bueno, nada. De momento esa es la presentación, programa número 51, estamos contentos. Segundo año que empieza, de clave natural. Yo tengo un calor ahora mismo que me vengo derritiendo. No importa. Está el aire prendido, ¿no? Sí. Bueno, será la edad. <risa> <risa> bueno, estas cosas pasan. Tenemos una invitada hoy. Vamos a hablar de un tema, eh, un tema mixto, digamos. Eh, su nombre es Marga, pero la conocen como Mitter Kaur. Ella eh, nos va a hablar hoy de baños de gong, para mí es algo nuevo, que me cuenten, porque no lo controlo, y también, bueno, practica y, y ejerce como, no sé, monitora, profesora, profesora de, de, de Kundalini, kundalini yoga. yoga. Así que, bueno, ahí vamos. ¿Qué tal, Varga? Bienvenida. Muy bien, aquí estamos. Tú no tienes tanto calor como yo. Bueno, sí, sí, sí, sí, sí. Hace Dios un calor que uno se derrite. Sí, sí bueno, claro que sí. Mallorca, verano, qué quiere que te quiste. Es cuente? lo que hay. Es lo que hay. Mejor así. <risa> pues muchas gracias. A ti, a ti por acudir, por tu tiempo. Gracias a y... ti por invitarme. A ver qué nos espera. A Porque ver. para mí es una sorpresa este tema. A ver, a ver, a ver. <risa> ¿Quieres que empecemos por baños de Gong? Lo que tú quieras. Venga, esto mismo. Lo que tú quieras. Bueno, baños de gong. Baños de gong. Bueno, vamos a ver qué sale. Sí, algo saldrá. Sí. Mira, resulta que, bueno, hace ya bastantes años uh -huh. que soy profesora de Kundalini Yoga. Sí. Entonces, eh, todo empezó que, que me invitaron a una clase, a una sadana, se llama, que es una práctica que se hace por la mañana. Mm. Y, y, y allí pues ya me enamoré del kundalini. Y seguido, porque los baños de gong son un... Digamos que es... Uh, pa, forma parte del kundalini. Vale. Entonces vale, es secundario. Vale. A mi vida, ¿no? Claro. Pero que encantadísima. Me enamoré del kundalini, me enamoré de los baños de gong... Y ahora estoy haciendo muchísimos baños de gong. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí, estoy encantada. Yo he visto por ahí en redes y bueno toda esta información que hay por todo, he visto imágenes, ¿no? Uh -huh. Y he visto los gongs, ¿no? Inmensos, uno más pequeño, otro más. Y, y digo, ¡wow! ¿no? ¿Qué se sentirá? ¿De qué, ¿De qué trata una sesión de baños de gong? Pues una sesión de baños de gong uh, suele tener una duración de 45 minutos uh -huh. que equivale a 8 horas de sueño profundo. Entonces ahí se regeneran todas las células, wow. aunque tú no te duermas, no es necesario. Eso te, te iba duermas. a preguntar. Sí, sí, sí, no, no. No te duermes. Puedes estar totalmente despierto, hay gente que se duerme, hay gente que está despierta. Pero bueno, tú puedes estar totalmente despierta y te regenera las células a nivel de 8 horas de sueño profundo. Entonces son 45 minutos que puede pasar cualquier cosa porque las vibraciones son tan elevadas, tan potentes a veces, depende de la energía. Claro. Porque vamos fluyendo dependiendo de la energía del grupo. Entonces es como si un claro. baño de gom fuese una canalización. Claro. Porque vas sintiendo y vas dándole al mazo. ¿no? Entonces la gente se relaja, simplemente tiene que tumbarse. Y relajarse y estar abierta a recibir. Vale. Y poco más. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Bueno, claro, poco más, dices tú, poco más. pero ahí puede pasar. Porque, ay, no, ahora, mientras tú estabas contando, estaba haciendo memoria, y en alguna, en alguna sesión de, de varias cosas que he hecho, a las que me han invitado, eh, recuerdo el sonido de los gong. Uh -huh. Es algo muy relajante. Porque es como una vibración te queda, no sé, sí, esa era mi sensación. Eh, sí, sí, sí, sí. Bueno, a ver, sí, es relajante. Bueno, a veces la gente viene con expectativas, ¿no? Entonces, uh, bueno, voy a relajarme, voy a un baño de gong. A veces sucede todo lo contrario. Es decir, sí, porque el gong, las vibraciones van donde más uno lo necesita. Entonces, hay que... Ahí va. Tiene que haber un movimiento energético en, en la persona, sí sí. Sí o sí, porque la vibración le llega. Entonces, a cada persona le afecta de manera diferente o reacciona de manera diferente. Entonces, hay personas que se duermen y uh -huh. sin más, y sueñan y se van al paraíso. Claro. Y otras que les empieza a entrar un poquito de inquietud y es cuando ahí el gong hace su trabajo... De una manera consciente, que digamos. Totalmente, ¿no? claro. Porque aunque seamos conscientes o no seamos conscientes, siempre el gong trabaja en nosotros. Entonces, me encanta es... eso. Me encanta eso porque, por ejemplo, yo me pongo a mí de ejemplo porque es lo único que puedo controlar y no siempre. <risa> a mí misma. Y, y a mí me, me sucede eso, que eh, físicamente la vibración se siente. Físicamente. Sí. Pero luego está bueno eso de primero no ir con expectativas uh -huh. y luego de que igualmente actúe, aunque tú no tengas esa sensibilidad a veces. Uh -huh. Porque a mí me pasa eso. Me ha costado mucho eh, conseguir mm, sensibilizarme uh -huh. con ciertos recursos, con ciertas herramientas. Pff, me ha costado mi camino. Y hay gente que lo hace mucho más fácil. Yo a fuerza de insistir, al final, uh -huh. eh, He tenido otra apertura y para adelante. Genial. Sí, sí. Pero al principio me costaba un montón. ¿No? Al principio, a veces, las personas, de una manera inconsciente, ponemos muchas resistencias. Uh -huh. Aunque conscientemente queramos dar el paso al cambio, a, no sé, a sentir más paz, a veces hay algún tema emocional que queremos sanar, entonces sí. acudimos a esos sitios. Pero claro, de manera inconsciente hay resistencias, entonces por eso uno claro. se, a veces se resiste a, al cambio. Claro. Claro, claro. Pero es inconsciente. Sí, sí, sí. Y aún así, el gong hace su trabajo. Sí, totalmente, totalmente. Nunca deja a nadie indiferente un baño de gong. Bueno, le decimos baño de gong que realmente sí que es, el, digamos, que es el protagonista. Mm -hmm. Pero aparte del gong, es baño de gong, instrumentos del mundo, que digo yo. ¿no? Ah, vale. Entonces hay diferentes vibraciones durante claro. toda la sesión que van sonando, que van vibrando. Pueden ser cuencos tibetanos, mm. cuencos de cuarzo, pueden ser palo de lluvia... Hoy me encanta. Uh, shanty bells. Sí. Bueno, hay un montón de vibraciones que van intercalándose con el gong uh -huh. y van haciendo unos efectos, ¿no? Y nunca es igual. Claro. Entonces, claro, claro. Uh, depende de la energía del grupo, depende de la energía del día... Depende de mi energía, de tu energía claro. entonces es un poquito un poco todo esto, pero sinceramente he tenido experiencias tan, tan, tan maravillosas, Ay, qué lindo. pero tan divinas, tan maravillosas, que sí. si quieres puedo contar una. Eso te iba a decir, no te quería interrumpir, pero <risa> nos contarás alguna experiencia porque es clave, Sí. porque la de la experiencia de otro uno ya se tienta dice, Eso yo mismo. yo quiero para mí también. Eso <risa> claro. mismo. Pues ver. mira, es curioso porque, a ver, yo llevo ya bastante tiempo haciendo baños de gong. ¿Cuánto? Pues, espera, espera, espera, serán cuatro años más ah. o menos. No sé, si yo la relación tiempo y... No lo, tengo muy, no lo tengo muy claro. No, pero bueno, más o menos. Pero siempre me había llamado mucho la atención. Uh -huh. Entonces, pasa que en un baño de sonidos yo pedí al universo que se me mostrara alguna señal, porque claro, a veces pues la gente te cuenta ¿no? y te dicen, he estado genial, me he ido pues en la época de cuando yo tenía dos años y empezaron a recordar claro. cosas de su vida, que seguramente en aquel momento era lo necesario y justo para claro. que la persona lo pudiese sanar. Exacto. Y resulta que en un baño de gong yo pedía al universo, a la energía cósmica, lo que le digamos... como le quieras llamar? Sí, lo que le queríamos llamar, pues que me, da, me diese una señal que aquello realmente era potente. Yo siempre he confiado muchísimo, pero necesitaba una prueba palpable. Entonces vino, es muy fuerte, vino una señora, además que es médico de familia, y... Y antes me llamó y me dice, mmm, bueno, es que estoy interesada en venir a un baño de sonidos, un baño de gong, pero resulta que tengo un problema. Si no puedo llegar con el coche, no puedo ir. Vale. Digo, mira, mmm, casualmente, que no existen las casualidades, no, sino no, no, causalidades. Total. Entonces, tú puedes llegar, usted puede llegar con el coche a la misma puerta. Lo hacía aquí en Palma, en un sitio preciosísimo. Uh -huh que es muy sanador además este sitio porque es un aljibe de agua uh, entonces ahí ahí se mueve se muchísimas ¿eh? sí. la emoción muchísimo la emoción sí. entonces esta señora llega y tuvimos que ayudarla a bajar del coche vale porque con su marido porque es que no podía entrar sola por su propio pie digamos ¿no? que tenía movilidad reducida digamos tenía de rodillas Hacia los pies. Ah, vale, vale. Que no, que no movía. No podía mover. No. Vaya por Dios. Entonces, bueno, a raíz de que tuve el COVID. ¿Mira? Sí, mira tú. Entonces, um, ella buscaba alternativas siendo médico de familia. Entonces, para mí eso fue también muy Eso revelador. es un crack, ¿eh? Eso es un crack, porque ahí sí que hay resistencia. Ahí sí que... Ahí sí que hay resistencia. Pero bueno, esta mujer tenía la mente como muy abierta. Qué bonita. Era, bueno. Como de mente muy abierta. Entonces, ella la entramos, yo la ayudo con su marido, la entramos, la sentamos en la esterilla, la tumbamos y recibe su baño de gonga. Entonces, ella durante todo el baño de sonidos estuvo como muy inquieta. inquieta. Y a mí me dijo que parecía que la operaban de rodillas a los pies. Madre Dice, pero, pero con unos pinchazos y un dolor y tal... Pero resulta que termina el baño de gong y siempre hago un poquito de, a ver, un poco de relax antes de, un poquito que la gente vaya integrando las vibraciones. Que se vayan despertando y tal. En ese proceso, ella ya se levantó y se sentó, cosa que le extrañó muchísimo. Mm. Y Dios mío. el segundo intento fue que ya cuando ya habíamos terminado de hablar, se pone de pie y se va por su propio pie hacia el coche. Me muero, tengo los pelos de punta. Pues así es, tal pero cual. Pero prometo, me dejo una cosa, digo, madre mía. Tal cual es. Y fue tan curioso. Me dejaste muerta. Tan curioso, porque claro, yo pedía al universo, por favor... Dame una señal, claro. una señal. Yo sé que funciona, yo confío en lo que yo hago. Sí, sí, sí. Pero me encantaría que me regalases una, una prueba palpable. Claro, claro. Más palpable que esta imposible. No, es tú. Médico de familia, vienes sin caminar y se va caminando. Y en el día de hoy, cada día va a andar una hora. Mi amor, hombre, no te digo. Cada día, <risa> cada día. ¡Qué cada fuerte! Día hace vida normal. Sí, sí sí sí el marido flipando cuando la fue un el marido estaba que, que, que no no estaba flipando sí como tú dices normal sí, sí, sí, sí, sí. normal Pero Qué fuerte, tan ¿no? agradecida tan tan tan tan agradecida que bueno no me, no hemos perdido la comunicación siempre estamos en contacto me imagina aparte teniendo la profesión que tiene sabiendo lo que hay Cómo sí. funciona, alguna solución, lo que ella haría por otra persona que sufriera, sí. aún así lo padecía. Y mira sí, tú, sí, sí, sí, sí, sí. mira tú que no estamos hablando. Pues eso pasó. Y podría contarte <ríe> muchísimos más casos que he tenido. A partir de este momento que yo pedí al Universo, ¿quiero pruebas? ¿Te empezó a mandar pruebas para parar un tren? <ríe> Me empezó a mandar pruebas por un tren. Por <ríe> un tren. Claro... A ver, sí. Um... Pídele que pare, porque te va a marear. <risa> te vas a marear. Ya vale, <risa> gracias. No, no, no, que no pare, que no pare. No, no, que ¿eh? siga sanando oh. muchísimo a la gente sí, sí, que acude. Sí, sí, sí. Y yo estoy encantadísima. Es revelador, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Y aparte que esto, aunque uno tenga la fe y la confianza... sí. Es que te lo ponen en toda la cara y te sí. dices, madre mía. Sí, sí, sí. Fue muy potente. Es muy potente. muy potente. Sí, sí. Sí, antes ya, pues yo confiaba muchísimo. Ahora, pues... Bueno. Muchísimo más. Si cabe. Sí, sí, sí. Pues, enhorabuena. Qué experiencia más bonita. ¿Y tienes más, dices. Sí, hay más. Pues luego, a ver, si nos da tiempo hacemos otra. Sí, te puedo contar muchísimas más. Qué bueno. Sí, sí, sí, sí. sí. Pero es curioso porque fue a partir del momento que yo pedí. Sí, sí, sí, sí. Y hay que pedir. Hay eso, que pedir. Eso es un hecho. Eso es indiscutible. Hay que pedir por pedir que no quede. Eso. Es verdad. Y confiar. Sobre todo Básico. confiar mm. que que las señales van a llegar mm. y que lo que voy a hacer me va a funcionar. Exacto. Es decir, no es que me han dicho que un baño de gong funciona. Bueno, vale. Bueno. Pero voy y confío. Que claro. Va a funcionar. Totalmente. El proyecto de nuestra mente es tan importante. Sí, sí, sí, sí, sí. La mente mueve montañas, dicen. No, es ya. Verdad. Además es verdad. Está esto que bueno hay que ir sin expectativas, pero con confianza. Con confianza. Con, con confianza, sí, sí. sí. Confiando sí, sí. muchísimo. Totalmente. Sí. Además te voy a decir más. Hay estudios. Hechos en, en universidades como la Universidad de Estados Unidos de Harvard, sí. que hicieron pruebas a gente que quería un baño de sonidos. Entonces se hizo antes una prueba sin gong y después de 20 minutos una prueba, una analítica, claro. con, con gong. Y mm. bueno, fue la regeneración celular fue brutal. Claro. Es decir, que hay pruebas científicas. Sí, sí, claro. Me encantaría que la ciencia hiciese más estudios sobre estos temas. Me encantaría. Ah, con la ciencia hemos topado. <risa> a mí, por un lado, eh, a mí esto que dices, bueno, que las analíticas salieron diferentes con, con que sin, me cierra. Tú sabes que en, no me no sé, en qué año vino a vino a Palma de Mallorca al auditorium un japonés, un japonés, un japonés que se llama Nazaru Emoto. Uh -huh. Y este hombre hacía eh, le daba diferentes estímulos al agua y las moléculas de agua cambiaban su forma mm, según los estímulos que recibían. Si eran de odio, de rabia, de amor, de paz, y, y la molécula de agua cambiaba. ¿no? Y nosotros somos agua en un oh, porcentaje vale. Ahí inmenso. Ahí ¿Cómo no vamos a cambiar nuestra composición? La relación es clara, es clarísima. Es clarísima. ¿Qué ciencia? Sí. Ya te lo dije. Es que es verdad y la ciencia no, pero además esto está confirmado. Está confirmado, ya desde el japonés este y lo de Harvard que me acabas de contar, bueno, es supongo que es más de lo mismo. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Es, bueno, cada cual a su manera pero comprobar cómo las moléculas del cuerpo, no es, no es, todas nuestras células, se manifiestan de acuerdo a los estímulos. Sí, sí, totalmente, totalmente, sí. totalmente. Yo cuando acuden a un baño de sonidos, les hago este, digamos, este inciso, ¿no? Digo, mira, tú eres agua, entonces, claro, claro en ti va a empezar a haber un movimiento energético y importante además, no es Vaya. cualquier cosa acudir a un baño de gong, no es cualquier cosa. No, no, no, no. Y yo confío tantísimo, que claro, lo transmito de esta forma y, y como que, no sé, como que la gente confía bastante. Sí, Es sí. muy importante confiar. Es fundamental. Es fundamental, es fundamental. Es fundamental, sí, sí, sí. Es que la, la confianza también es el ingrediente, de, es uno de los ingredientes de la magia. Sí. Totalmente. Me parece a mí, me suena por ese lado, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Confiar en todo. en todo. Cuando se pide al universo, confía. Exacto. Y luego observa. Y Ponte luego atenta. Observa. Sí, sí, sí. sí y esto de, de parar un poquito, observar con calma. Sin expectativas, con calma. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí, sí, porque hay formas y formas de, claro. de observar, ¿no? Claro. Puedo observar con inquietud y con Y con ansia. Y, con ansia, <ríe> ¿no? Y puedo observar desde la paz, desde la tranquilidad y, y desde la confianza. Es decir, va a llegar lo que tenga que llegar, en el momento que tenga que llegar. Y es así. Y estoy preparado para recibirlo. Eso mismo. Eso es importante también. También. Que no de, que no dé este miedito. De decir, ay, ¿qué va a venir? Yo estoy pidiendo y vas a ver. Uh -huh. No. Uh -huh. Hay que pedir bien. Hay que pedir bien. Ahí <risa> es clave eso también, ¿eh? ¿Cómo es esto? Tú seguramente lo sabes. ¿Cómo es esto de que el universo no entiende la palabra no? Uh -huh. oh, por lo Siempre tanto, pedido en que... positivo. Sí, sí, sí. Siempre hay que ir muy en positivo. Uh -huh. y, y bueno, y poco más. Y confiar que lo que pides, cuidado con lo que pides y cuidado. cómo lo pides. <risa> porque te <risa> va a llegar. Entonces, es, es, es la palabra no, no puede estar. No. No. No. no, no, no, no, no. Parece un juego ahora mismo. Pero Parece un pero juego, verdad, sí. Sí, pedir, pedir y sugerir o lo que sea en positivo. En positivo, exacto. Y, so, y sobre todo con plena confianza. Yo exacto. ahora estoy experimentándolo en mi vida. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y, y la verdad es que estoy recibiendo muchos regalos. Entonces, ¿no materiales? No, no, me imagino. <risa> si fuesen materiales también, bienvenidos. bienvenido, por supuesto. Pero no, de momento no es el caso. Entonces, sí, sí, sí. Pide y vas a recibir, pero con total confianza. Uh -huh. Qué bonito. Sí, sí, sí. Baños de gong. ¿Y los haces muy a menudo? Pues sí, sí, sí. Cada semana, cada oh. fin de semana. A veces tengo sábado y domingo, a veces tengo viernes y sábado. Entonces... Más o menos lo hago. Además voy por toda Mallorca, es decir, ah, que, vale. bueno, por toda, toda, toda no, pero pues... la, parte, la parte norte, digamos, es la que recorro más. Sí. ¿Por dónde? ¿Por parte norte, que es Alcudia, por ahí? Pues Alcudia, en Alcudia hago, luego en Pollensa, Puerto Pollensa... En, bueno, pero son más a nivel... A veces también las, los hago individuales. Ah, mira. Y un grupito que te llaman y te dicen, ¿puedes venir a casa a hacernos un baño de gong? Ah, qué bonito. A mi familia. Y se lo regalo por el aniversario de mi madre, por ejemplo. ¡Qué buena idea! Y sí, sí, he tenido... He tenido ahora últimamente tengo muchos casos de estos. ¡Qué bonito! ¡Qué buena idea! Está bien. Es un sí. regalo hermoso. Muy hermoso. Sí, sí, sí, sí. Luego, bueno, en Zapobla. Yo soy de Zapobla. Ah, vale. Los hago en Zapobla. Ahora, por ejemplo, los estoy haciendo en una ermita que se llama Ermita de San Miguel. Sí. Cerca de los Fons Allí hay una estanada que energéticamente es preciosísimo. Sí. Hay una energía brutal. Y, y allí, y claro, ahora ya estamos como en tiempo de estar más en exterior que en interior, claro. entonces aprovechamos el tiempo. oh qué bonito! Sí, claro, sí, claro. Sí, sí. También voy a Vinny Salem. Ah. Diferentes estudios sí, que sí, hay sí. De, de yoga, suelen ser de yoga. Todos. Normalmente. Hmm. Y, y bueno, pero en Palma, por ejemplo, voy a dos sitios... Sí, mira voy moviéndome. Por en la parte esta de incluso. Manacor, yo todo esto has, has tenido... Algaida. Algaida. En Algaida tengo un centro que un, una vez al mes siempre voy. Qué bonito. Sí, sí, sí. Casi, casi es una vez al mes donde voy a todos los sitios. Y normalmente es la misma gente porque hace claro. como un seguimiento, ¿no? Es que lo suyo también, ¿no? Se aconseja mínimo 10 baños de sonidos. Guau. Wow. Sí, sí, sí. O, a veces, pues hacemos pujas, que se llaman pujas de gong, ¿Sí? que son siete horas y media de sonido, de vibración, seguidos. ¿Perdona? Lo que oyes. ¿Pero quién, quién, quién, sí. <risa> ¿quién lo hace? ¿Lo haces tú solita? No. No, ¿Ah? no, no. Porque no, no, si no, no, no te tienes que quedar pero agotada. <risa> no puedes ser una persona sola. Tienen Mínimo que... tienen que ser tres, claro. máximo, lo que quieras. Claro. Pero bueno. 45 minutos cada uno y vamos, uh, digamos, uh, intercalándonos. Ay, ahora me estaba sonando una cosa. Había leído de, ahora no sé quién es, pero había leído que habían ido a un bosque mm -hmm. eh, o, o, o estaban ofreciendo la, la posibilidad que se había armado un grupo para ir a un bosque y pasar la noche con baños de gong y de wow. sonidos. Eso sí que sería fantástico. Y dije, wow es que... Me hubiera encantado. No no me quedé con la información y luego no sabía cómo buscarlo, pero sí que me quedé con, con de, de qué se trataba. Y esto tiene que ser la bomba. Sí, es la bomba. ¿O no? Es la bomba. Sí, sí, sí. sí a pasar la noche en un entorno natural con, sí. con toda esa vibración, toda esa energía. Normalmente solemos buscar sitios que estén en plena naturaleza. Claro. Aunque... ...sean sitios cerrados por la cuestión de humedad y claro, claro. toda esta cuestión, ¿no? Uh -huh. Ahora el 9 de julio tenemos uno programado, somos cuatro personas que lo damos... Uh -huh. ...y bueno, se llama en un sitio que se llama font uh -huh. que está en Loret de Vista Alegre... ...y allí lo hacemos, uh -huh. haremos una puja, siete horas y media. ¡Guau! Wow. Sí, sí, sí. ¿Y en sí, esas siete sí. horas qué? Está... ¿No estás tumbado las siete horas? Bueno, estás en plan que vas a dormir. Entonces, las personas vale. normalmente se duermen. ¿En qué horario se hace esto? De las 12, perdona. De ah, las 12 empezamos hasta las 7 y media de la, de la mañana. ¿A la hora de dormir? A la hora de dormir. Vale, vale, vale. Entramos a las 10. Claro. Vamos acomodándonos. Entonces hacemos un poquito de meditación, una introducción con mantras, que la gente energéticamente esté preparada para la puja. Y a las 12 en punto se empieza. Hasta las siete y media que se termina. Sí, esto a la noche loco. de vibración. Qué fuerte, ¿no? Qué es, potente. Es muy potente, muy potente. Muy potente. Y la gente tiene que llevar su, su colchoneta, me imagino. Sí, sí, como lo más cómodo es posible. Claro, sí, claro, sí. claro. Normalmente, a veces en los sitios donde vamos, suele haber colchonetas o. ¿Te han Un poquito, sí, sí. Y si no, pues lo llevan ellos. Sí. Que cada cual se busque su comodidad. Sí, sí, sí. sí es sí. fenómeno. Creo muy bien. ¡Oh, qué bonito! Sí, sí, sí, es muy potente. Qué bonito. Yo luego te diré un sitio que conozco, Joder, que uf, es muy bonito. Qué y bien. en esta época del año tienes que hablar con esta gente. Muy bien, ya Porque me es dirás. un lugar precioso, sí, mm. sí, te lo daré. Mm. <risa> te lo daré para que hables con, bueno, Estela se llama, la chica. Pero el, el lugar es una pasada. Oh, una pasada, bien. y para pasar la noche... Qué bien. Eh, te puede encantar. No es fácil encontrar sitios donde no. estés en plena naturaleza y porque claro, no tienes que modestar. Claro. Si hay vecinos, entonces Claro. Mmm... Se intenta mantener una vibración bastante flojita. Pero los vecinos se lo están disfrutando gratis, que no sé qué. Ya, ya, pero... ¿Qué lo tienen al lado? Intentamos... Vengan a mi casa, no tengo problema. No, este lugar, venimos a tu casa. Yo no me corto, ¿eh? Ya me apaño de alguna forma. Pero claro. No, este lugar que te diré es en medio del campo sí, eh, sí. Y, y tiene mucho espacio. Mucho wow, espacio, mucho verde, ideas. mucha agricultura, muchas cosas. Y... Te me va a encantar, luego te lo cuento. Vale. Para que pues no me a... digan que estoy haciendo acá publicidad. <risa> <risa> no te va a encantar. Quiero mirarla ahora. Mira, justo, la hemos clavado. Eh, ¿Tú qué crees? ¿Que nos vamos a hacer una mini publi? Y, y venimos ahora mismo, tomamos un poquito de agua. Mira, justo. ¿Nos vamos? Venga, hasta ahora. Hasta ahora. <risa> ¿Quieres saber más con un enfoque holístico? Síguenos en Sputnik Radio 105.4 y en su portal www.sputnikradio.es y te contamos mucho más en Clave Natural. ¿Sabías que ahora puedes irte y dejar a tu compi de cuatro patas bajo el cuidado de entre colegas? ¡Sí! Una guardería canina donde tu peque estará como en casa, sin jaulas, haciendo amigos y manteniendo sus rutinas para que no te eche tanto de menos. Además, puedes tener un seguimiento con fotos y vídeos de su experiencia. Llama al 634-520-674 e infórmate sin compromiso. El poder del universo nos ofrece la posibilidad de crear un mundo sostenible. La capacidad para producir energía limpia debería ser el motor de nuestro día a día. El sol como potencia y la tecnología como herramienta nos dan calidad de vida. En Neutrino Solar ofrecemos proyectos, instalaciones y mantenimientos de energía solar fotovoltaica. Consultanos al 663-319-763. Hablamos sobre el equilibrio, cuerpo, mente y espíritu. Quédate en Clave Natural en Sputnik Radio 105.4 y su portal www.sputnikradio.es cada lunes a las 15 y 30. Bueno, aquí estamos, hemos vuelto. Gracias, gracias hola, por hola. seguir ahí. Hola, hola, Marga. Gracias, Marga <ríe> también sigue, no se ha escapado. <ríe> Marga sigue con nosotros. Andreu también está con nosotros, así que estoy contenta. Y seguimos en directo por Sputnik Radio 105.4 en el estudio LA y en Radio D 101.3 en Argentina. ¡Muah! Abrazo. Luego, bueno, ya saben, quedaremos colgados en todas las redes que nos dejen. Y repito el número de WhatsApp por si a alguien le interesa, no sé, hacer una pregunta ahora mismo o eh, lo que les dé la gana, dejar una sugerencia, lo que sea. 636064375. Y nuestra dirección de correo, clavenatural7 arroba gmail.com, que es mi favorita, porque <ríe> ahí estamos recibiendo un montón de mensajes de la audiencia. Eh, con inquietudes con preguntas con sugerencias y la verdad que de momento ninguna queja así que vamos bien en un año mm -hmm. vamos bien <ríe> ninguna queja y, y la gente con mucha curiosidad mm, sugiriéndonos ay quiero que hablen de esto de aquello bueno y yo buscando como una loca gente que hable de estas cosas y luego también terapeutas facilitadores profesionales que trabajan a favor de la salud eh, esta es la vía para que se comuniquen con nosotros con clave natural para decirnos qué es lo que hacen, entonces bueno, tendremos una reunión, una charla y organizaremos para que puedan venir a difundir, porque la difusión es la esencia de Clave Natural, para eso estamos aquí, para que todos ustedes tengan un canal abierto a llegar a los más que podamos. Así que lo que podamos hacer por vosotros, ah, nada, eso se hará, nos comunicamos y lo hacemos. Bueno, dicho todo el rollo, seguimos con Marga. En realidad, uh, Mitter Kaur, ¿qué es esto? Es un nombre. <risa> ¿Qué, ¿Qué Bueno, es un nombre. Bueno, mmm, se nos asigna en Kundalini Yoga, ¿no? Los profesores de Kundalini Yoga, pues uh, se nos asigna este nombre, pero cualquier persona puede, puede pedirlo. Es decir, es un nombre espiritual que se si te asigna tiene un significado. Vale. Entonces, es un significado. Depende de la fecha de nacimiento y tu nombre nada más ahí va y Ay, no te sabía da esto un nombre sí sí y de ahí mi tercaura me quedé muerta porque hay claro cuando uno va viendo diferentes profesores de yoga en diferentes salas y tal siempre hay un nombre que uh -huh. no es el nombre típico María Elena de la Flores, no. <risa> y dice, yo siempre me pregunto, ¿de dónde sacarán estos nombres? ¿O será alguien, no sé, alguien que les gusta? un No sé. Y siempre, mira, no sabía que era así. como se Hay una asociación, la Asociación Española de Kundalini Yoga, Ajá. donde tú lo solicitas a la asociación y hay gente especializada ahí en numerología. Claro. Entonces ellos te hacen el estudio y te asignan un nombre. Todas las mujeres somos caurs. Ah, sí, sí, sí. Qué bonito. Me uh -huh. gusta. Tiene, sí, tiene sí. magia. Tiene, sí. sí, sí, tiene su cosa. Sí, tiene su sí, cosa. Sí. sí, tiene. Es muy energético. Claro. Como más veces se repite, pues más el propósito. Nombre el siempre es un propósito de vida. Sí, sí. Es potente. Es potente. Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> Aquí tuvimos de visita unas chicas que hacen bueno, diseño humano y cabalá. Uh -huh. y también tiene mucho que ver el nombre, la fecha y es increíble lo que puedes sí, descubrir sí, sí. es impresionante, muy poderoso sí, y fue sí. muy bonito si sí, al final eh, mmm, todos los caminos conducen a Roma sí, sí, sí, sí, sí. siempre digo sí. lo mismo sí, sí, todos, el mismo perro con diferente otra. collar, es decir es sí. siempre, siempre sí, sí, y todos sí. buscamos lo mismo Ah, que sí? sí. totalmente sí. pues vamos a hablar un poco de Kundalini Yoga ¿qué es la diferencia? ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con otro tipo de yoga? Que hay un montón. Sí, un montón. La gente cuando habla de yoga, como que, porque no, no conocen, desconocen, como que lo meten todo en el mismo saco, pero de claro. manera inconsciente. No, no es así. Es decir, uh -huh. el Kundalini Yoga no es ni mejor ni peor, es diferente. Es claro. una, otro, otro estilo, otro claro, estilo claro. de yoga. El Kundalini Yoga uh, tiene 5.000 años de antigüedad. Es el primero que nació. Ah mira. ah, mira. Y de ahí nacieron todos los demás yogas. Vale. Sí, sí. Pero digamos que el Kundalini Yoga es la madre de los yogas. Claro. Y de ahí empezaron con a ramificarse. Todos los demás, las, claro. A ramificarse. Eso uh -huh. mismo. Y, y bueno, el fundador, el que lo transportó. A, digamos, a occidentes, Yogi Bajan, uh -huh. es un Yogi que, que bueno, hizo su primera, cl hizo su primera clase en, en Estados Unidos, pues en el año 1968, y de ahí... ¡Qué buena época! Uh -huh. Bueno. <risa> <Mamá> Recuerdos, ¿no? <risa> sí, no sé por qué me salió del alma, <risa> <risa> oh. esos años me traen como cosita. ¡Qué bien! No sé por qué, Va. Bueno. Total, ya lo averiguaré. Ya lo averiguaré. Sí. Y de ahí empezó todo, digamos, que allí él dio su primera clase y él lo que quería era pues, eh, que el Kundalini Yoga se expandiera y que se formase muchos profesores. Y eso se le dice en Kundalini Yoga la cadena dorada. Es decir, tú imagínate una cadena uh -huh. y que no va... El propósito es que nunca pare de crecer. Claro. Entonces, en, en mi escuela... De mis alumnos, es, tengo la. Bueno, la suerte para mí no existe, sino que son causalidades que tienen que pasar en la sí. vida. De mi escuela han nacido ocho profesores de, de Kundalini Yoga. Ocho. ¡Wow! Mira todo. Sea, es mucho. Sí que se expande. En Mallorca. <risa> es que no mucho, es claro grande. que sí. Entonces son ocho. Oh. Sí, sí, sí. Que ahora ya se han formado. Los hay que ya están terminando la formación. Claro. Y poquito a poco, pues... Uh, Van volando va solitos. expandiéndose. Sí, sí, sí. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. Y muy bien. La verdad es que estoy muy contenta, satisfecha. Uh -huh. y, y que no se... Digamos que no se termine, digamos, la, la cosa, que no se termine en una clase y punto. Entonces, claro. no. La gente... Sigue con el Kundalini Yoga y ahora formándose. Es claro, decir, claro. que ocho personas es mucho. Y estoy súper contenta, la verdad. Qué lindo. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Qué bonito. Uh -huh. Y sigues. Y sigo. Y sigues. Tú tienes tu escuelita de Kundalini. Bueno, oh. yo tenía mi escuelita, tenía mi sitio y uh -huh. ahora hago las clases en un centro en Zapobla. Ah, vale. Y bueno, ahora mismo pues estoy moviéndome muchísimo. Es que sí no ya tengo, te veo, <risa> no paras. No tengo un sitio, bueno, el sitio digamos que es a Pobla. Claro. En una asociación que se hace en todo tipo de terapias holísticas. Y, pero bueno, aparte de este sitio voy moviéndome. Hago uh -huh. talleres en, en todos estos sitios que te he dicho. Claro. Combino lo que es el Kundalini Yoga con un baño de gong. Súper. Sí, sí, sí. Oh. Además que en el Kundalini Yoga también lo que hacemos son muchas meditaciones que utilizamos el Gong uh -huh, cuando claro. hacemos la meditación, cuando hacemos el yoga. Sí, sí, sí. Porque el Kundalini Yoga, mmm, voy a explicarte un poquitín. Sí, eso es lo mmm, que te quería preguntar. Sí. Justamente. Sí. El Kundalini Yoga, en Kundalini Yoga utilizamos el mantra, para nosotros es muy importante, uh -huh. es vibración. Totalmente. Volvemos a lo mismo, sí. que en sánscrito se le dice el Nat, N-A-D, vale, que es nat. vibración. Entonces, el mantra es vibración. Empezamos con un mantra y terminamos la práctica con otro mantra. Vale. Y es como una parte fundamental en el Kundalini Yoga. Uh -huh. Después utilizamos uh, los mudras. Mudra es significa cómo posiciono mis manos. Vale. Sí, este dos. Sí, sí. Depende de cómo lo, lo posiciono, genero una energía que, que o si genero no, no otra. Ah, mira. Sí. Ah, sí. El mudra es súper importante también. Mira. Luego el pranayama, que es la respiración, uh -huh. la meditación y la asana, cómo posiciono mi cuerpo. Mm, ahí me Entonces... quiero ver. <risa> <risa> <Qué late. risa> es una combinación... Como muy muy muy potente. Es como que no puedes evadirte del momento. ¡Qué bueno! <risa> claro. Porque tienes que estar atento a la respiración, al mudra, a todo. a todo. Es decir, al cuerpo, cómo muevo el cuerpo, cómo genero mi energía. Eso. Entonces el Kundalini Yoga es muy energético. Vale. Muy energético. ¿Y son sí. movimientos suaves, supongo, o, o escañero? Porque hay algunos. Son... Hay de todo. Es ah. decir, ah, se le llaman crillas. Es decir, cuando hacemos una clase en Kundalini Yoga, se le llama crilla. Crilla es kriya. serie de ejercicios vale. donde enfocamos la energía a un tema en concreto. Entonces, por ejemplo, hay meses, yo lo, lo coloco por meses. Vale. Este mes trabajo los miedos. Entonces es algo que está muy en el subconsciente claro. porque el kundalini yoga trabaja a nivel de subconsciente. Entonces ahí donde no puedes acceder, ahí va el kundalini yoga. Entonces te saca la información, tú ni te enteras porque claro... Con, con las diferentes respiraciones, con los mantras, con los mudras, con las meditaciones. Es que estás muy ocupado. Pero claro, <risa> no, no, no, no puedes evadirte de momento. Si claro. te evades es porque tienes la mente muy dispersa. Mm. Pero que suele pasar, pero todo es perfecto. claro No pasa nada, porque... La, la energía va generándose y es muy potente, muy potente. Y los ejercicios pueden ser, pueden ser más energéticos, uh -huh. depende de la crilla, claro. de la serie de ejercicios, o puede ser más meditativo, vale. depende de la crilla. Claro, claro, claro. Pero vamos, se utiliza el cuerpo y muchísimo la respiración. Ay, es fundamental. Sí, sí, sí, sí. Y sí, el mantra, sí. es básico. Y el mantra. Sí, a Con mí lo vibración. que me enamoró de la primera práctica que hice de Kundalini Yoga, pues fue el mantra. Sí. Sí, sí, sí, sí. sí. El mantra, me, me, me encantan los mantras de Kundalini Yoga, son muy potentes, Mira. generando energías diferentes cada uno. Claro. Pero es que es, es a mí me enamoró, me enamoró. Y aquí estás. Y aquí, estoy. y aquí estoy Que nunca me había yo imaginado terminando mi vida así. Es decir, terminando, a ver, no sé si voy a terminar con Kundalini Yoga y baños de gong. Vete a saber. Pero sí. de momento no de te momento, veías aquí. No me veía aquí. ¿Y tú de dónde vienes? ¿De, de qué, qué, qué hacías antes? No, no, nada o, que Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver, pero típico. Sin embargo, yo ya estaba metida en el mundo de, de digamos holístico. Ya con 18 años empecé con Reiki. Ah, bueno. Ya tenía una inquietud interna bueno, claro. que me movía a todo lo que es el mundo holístico. Sí. Yo sabía que había algo más que lo palpable. Ya, ya era una certeza en ti. Esto Total. que hay algo más, hay algo más. Total. Sí. Entonces empecé con 18 años y empecé a indagar. Hombre. Digo, aquí hay algo más. Ay. No puede ser que sea todo esto. Claro. Solamente lo que, lo que es esto. palpable. Esto, esto ¿no? Es ¡Qué desilusión! Claro. claro. claro. Y, y empecé con Reiki, luego también he hecho... Tengo la formación de constelaciones familiares, oh, sistémicas... He hecho muchas cosas, pero al final... De lo que he hecho, me he quedado de momento, porque claro, todo cambia. vivamos el momento presente, porque no hay otro. Totalmente. Ayer ya pasó y mañana no sabemos qué pasará. Entonces, Totalmente. hoy me he quedado con Kundalini y Yoga y baños, digo. ¿Esto qué hago? Y, y se, te que que sí. se te ve muy feliz. Sí. Se te ve muy, no sé, bueno, yo la tengo aquí adelante. Gracias. Y a esta mujer le brillan los ojos. Ay, qué bien. Claro, tiene, tiene como una luz. Me gusta. Da como, sí, ¿sabes? Esa sensación cuando tienes con las personas. Sí. Nosotros nos acabamos de conocer en persona. Sí, en persona, sí. sí. Y, y a veces tienes una energía que oh, no termina de ir o mm, estás un poco incómodo. ¿No? No, yo estoy súper cómoda. ¿Yo estoy súper cómoda? Sí, la Estoy verdad hablando que es que como si. Estaba un poco nerviosa antes, te lo he dicho. ¿A qué sí te pasó? Sí. ¿Ves? <risa> sí, sí, sí. Además, es me que hablar de, de lo que me apasiona. Claro. Y es que me, me, me sale así, ¿sabes? Claro. Espontáneo. Confía. <risa> Confiando. Sí, seguro. Sí, sí. Aquí sí. a la gente que. A todas las personas que han venido, hay, hay unas cuantas que. Tienen esta, esta cosa de decir, ay, no sé, la radio. Y digo, vas a hablar de lo que a ti te apasiona. O sea, relájate. Es Será exacto. fácil, estará bien. Y luego nos pasa volando la hora y, y se pasa y luego vuelven. <ríe> Porque claro. Sí, sí, se las ha hecho corto, ¿no? Sí, una sí, hora. Sí. Yo cuando me dijiste sí. una hora, digo, uff. Madre mía, ¿y ahora qué cuento? No? No. no, se pasa rápido, mira Sí. Kundalini, qué tentación. Me hace... Es interesante. Sí. sí en sí, el Kundalini, sí. si quieres que te hable un poquito más... Por favor. sí Se mueve la energía desde la base de la columna. Se dice que tenemos... Lo simboliza una serpiente. Uh -huh. No tenemos ninguna serpiente, evidentemente. No, claro. Pero lo simboliza una serpiente enroscada en lo que es la base de la columna. Uh -huh. Y es la energía vital. Es lo que te hace estar energético y es realmente lo que te hace estar vivo. claro Entonces... Normalmente está dormida la serpiente, mm. uh -huh. por ejemplo, a mí mi maestra cuando yo hice la formación me puso un ejemplo que me encantó y es algo que comparto mucho, tú imagínate que no practicas con ni Yoga y tú eres una bombilla, una bombilla de luz, sí. de energía entonces, tienes, eres una bombilla que funciona a 40 vatios, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero tú practicas kundalini yoga y los 40 vatios se vuelven 400. Hola. Sí. Es brutal. Sí. ¿Cómo, cómo te cambia la energía? Esto no quiere decir que te despierte, digamos, nerviosismo ni no, nada. No, de todo claro, eso. me imagino. Sí, Simplemente sí. que la energía vital pues te, se te multiplica por, por, por mira cuántos. Claro, lo que tienes a disposición de energía uh -huh, uh -huh. se multiplica. Eso mismo, porque wow. todos, todos nacemos con la Kundalini. Claro. Todos, lo que está dormida o está despierta. Uh -huh. Entonces, practicando Kundalini, lo que haces es despertarla, y tienes más, es decir, no, no solamente te cambia la energía a nivel físico, digamos, que tienes más, más ganas de, de tener más actividad física, claro. sino que a nivel mental mm, te claro. calma, te centra, te hace volver a tu centro. Realmente Qué cuando bonita. nacemos, nacemos centrados. Sí. Con el paso del tiempo vamos, digamos, separándonos de nuestro centro. Sí, Lástima, pero claro, los, los... Bueno, pero estando donde estamos. Estando <ríe> donde estamos es normal. Sí, hay mucho estímulo. El planeta Tierra es denso. Denso, es totalmente. Es claro. Entonces necesitamos herramientas como esta. Y ojalá... Me encanta. Sí, ojalá hubiese más gente que practicase, no Kundalini, sino... Cualquier cosa que estimule su energía, sí. que que, que despierten la conciencia. Porque no sí. he pensado decirte que el Kundalini Yoga es el yoga de la conciencia. vale Del despertar de la conciencia. Es uh -huh. decir, que tanto necesitamos hoy en día. Tanto. Tantísimo, pero tantísimo. tantísimo. A mí me ha encantado esto que has dicho, de que es un mundo denso. Sí. Y claro, necesitamos un cuerpo denso para evitarlo. Para experimentar lo que necesitemos experimentar. Pero para eso necesitamos despertar la conciencia. Claro. Para experimentar eh, aquello a lo que vinimos en eso realidad. Eso mismo. ¿No? Eso mismo. Pero hay que despertar la conciencia. Sin despertar la conciencia... <risa> Eres un autómata. Totalmente. Totalmente. Un autómata totalmente. Claro. Sí. Yo, yo no podría vivir, en serio, que no podría vivir sin sin estas herramientas, es verdad. sea kundalini, sea otra, otro sí. tipo de yoga, porque todos son válidos, todos, sí, sí, todos sí, sí, sí, por supuesto. tienen su función en la vida, uno mm. el mar físico, el otro no tanto, claro. el otro es energético, el otro no tanto, todos tienen su, su función. Sí. Y cada persona, cada ser, tiene su época. Claro. Entonces, yo puedo tener una época que me llama muchísimo la atención el kundalini, y otra, necesito más, una actividad un poco más física. Claro. Pero que también me pueda llenar a nivel energético. Exactamente. Como puede ser el jata, el viñasa Claro. Es decir, hay, hay cantidad much, de, mucho. Sí, sí, sí. de yogas. Pero yo siento que cada persona, cuando me llegan las personas a mí, por ejemplo, suelen ser personas que están en momentos de cambio. Claro. De cambio profundo. Y no saben por qué, pero sí. aterrizan sí. en la sala de yoga. Sí. Y el kundalini no es un yoga muy, digamos, muy básico. Vale. Cantamos. Claro. Es chocante, ¿no? Claro. Voy a una claro. clase de kundalini y ¿tengo que cantar? ¿Mm? Pues sí, pues porque sí. La, el canto, el mantra es vibración. Es importantísimo. Entonces, a veces la primera clase es un poco chocante. Me aquí esto. ¿Dónde me he metido? ¿Dónde estoy? Claro. ¿Esto qué es? Claro. Claro, entre respiración, entre mantra, meditación. Luego utilizamos herramientas como la respiración de fuego, que es una respiración muy potente. Uh -huh. y, y a veces, pues... Uh, no sé, la crilla misma te dice, ahora empiezas a reír, pero ríete a carcajadas. ¡Oh, qué bueno! Entonces tienes que expandir los pulmones y empezar a reír. O a veces empieza a silbar. Esto es un pranayama. Qué bueno. Es decir, no es lo común el kundalini. Entonces cuando vienen a la práctica, la, el primer día yeah. dicen, sí, no, me ha gustado... Pero, Pero es un poco extraño. Digo, sí, yo ya lo sabía. <risa> no te preocupes. Claro. No te preocupes. Pero claro, en, en, en esta extrañeza, digamos, está la magia. Claro. Está la magia claro, porque claro. Kundalini es tecnología. Cuando un, un profesor da una clase, tiene que darla con un manual siempre. Mira. ¿Por qué? Uy. Porque tú no puedes inventarte las asanas, vale. ni las respiraciones, no, ni claro. los minutos. Cada crilla tiene una estructura. Número uno. Esta respiración, este pranayama y este movimiento. Vale. Y a veces este mantra. O a veces toca el gong mientras hacen este movimiento X. Entonces, esto te lo las pautas te las marca el, el manual vale vale vale es muy interesante claro hay una estructura que seguir para no degenerar la, la el, lo que son las el enseñanzas claro. de, del kundalini yoga claro las enseñanzas uh. son sagradas yo todo esto no lo sabía Ay, Ay. cuántas Ay. cosas no sabemos uh, ya te digo <risa> no sé nada no tengo ni idea wow pero qué bonito es muy tentador Sí sí, sí, sí, la verdad es Porque, que... Porque aparte, así como hay, hay diferentes yogas, eh, también, te, también, claro, somos personas, seres, más que personas, somos seres, diferentes, y mi traje a ti tal vez no te vale. Claro. Entonces, bueno, ahí está la oferta, ahí está la oferta. ¿Alguno casará con... Con el que le toque, con el que le corresponda. Eso mismo. Y por eso está bueno que sea todo un crisol de, de oportunidades y gente. Es fantástico. Es fantástico. Así sí. hay para todos. No podemos ir todos por el mismo. No. No. No. No. no. no. Todos tenemos un, un momento evolutivo, un proceso uh -huh. evolutivo de nuestra alma, ¿no? Que es lo que hemos venido a experimentar uh -huh. en el planeta Tierra. Tal cual. Entonces es la evolución de nuestra alma lo que te pauta. La necesidad, es decir... Totalmente. Y tú no sabes por qué y aterrizas en, en una clase de jata, por ejemplo. Por ejemplo. Pero ahí es donde tienes que estar. Porque bueno. yo tengo una frase que la repito mucho, pero que es muy potente, que es de Charles Chaplin. Mm. Todo es perfecto. Todo es perfecto. Sí, sí, aunque duela. Claro. Porque es potente. Sí, en, en épocas de nuestras vidas pues no, no nos gusta que sea así no gustar no gusta pero habría que hacer un pensamiento y valorarlo uh -huh. valorarlo porque para algo está ahí para y tampoco mira yo soy de las que a mí me sirve mucho pensar que nada, nada de lo que me nada de lo que yo reciba nada de lo que me, me suceda eh, será algo con lo que yo no pueda eso Está clarísimo. Y digo, ahora mismo no lo estoy viendo, pero para algo está acá. Para algo, para algo se me presenta esta situación, esta oportunidad, esta, este revés en la vida. Bueno, a ver, no, gustarme no, no me gusta. <ríe> no, no me gusta, no lo estoy disfrutando. Pero lo quiero mirar transformándolo de esa manera. Porque sé que si está ahí es porque a, a alguien habrá considerado que yo puedo con esto, que va a haber una transformación. Entonces, ahí ya como que dices, vale, vale. <risa> Ahora lo miramos desde otro punto. Sí, sí, sí. A totalmente. mí me sirve, a sí. mí, me sirve pensar así. Pues qué bien. Me transformas. esa visión, ¿no? Mm. Y ojalá todos tuviésemos esa visión. O Pero, algo que nos sirva a todos, claro. Sí. Cada cual en lo suyo. Cada cual en lo suyo, mm. sí. sí. Pero cuando nos pasa algo que, entre comillas, no es tan bueno, no voy a decir la palabra putada, puedes decirla, <risa> estamos en pues sí, sí, sí. <risa> cuando nos pasa una putada, como dices tú, pues vete al, al rinconcito escondido, sí. la información secreta que tiene el universo guardado para ti, mm. porque ahí hay algo, algo tengo que aprender, sí. y son, yo digo que la vida es, es una escuela, Claro, sí. Es como ir a la escuela y tenemos diferentes asignaturas, entonces las asignaturas van poniéndose en tu vida, en el camino de tu vida claro. y a veces es una asignatura, a veces es otra, pero es justo la que necesitamos aprender para la evolución de nuestra alma. Exacto. Hemos venido a, a experimentar esto. Sí, Sí, sí, sí. En el planeta Tierra. Y qué más bonito que tener conciencia de ello Uf. y verlo desde ese, ese matiz, ¿no? Sí. Desde esa parte sí, sí. del aprendizaje. Sí. De Está bueno vida. al menos intentar tener esa visión, aunque más, aunque más no sea, aunque no estés muy convencido, en principio, <risa> sí. aunque más no sea para sacarle la utilidad esa de sacarle dolor, sacarle sufrimiento. Uh -huh. Luego se hace algo habitual, y te encuentras de repente con que te has transformado. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que intentarlo desde la conciencia. Sí, sí, sí. Eh, y es práctica, todo en esta vida es práctica. Todo, todo, todo, todo, todo, todo. todo, todo, todo. Y poquito a poco vamos integrándolo. Claro. Tampoco es algo que se integre de hoy para mañana. Uh -huh. Hay personas que tienen un proceso evolutivo más lento y hay que respetarlo. Claro. Todo el mundo tiene su proceso, sí, sí. entonces hay que respetar todo y, y no sé y mirarlo con amor mm. siempre. Sí. A mí lo, una de las cosas que me gustó muchísimo también del Kundalini Yoga es que trabaja desde el amor, mm. desde el corazón, desde el corazón siempre. Cuarto chakra siempre lo tenemos muy presente, entonces Mira. eso me, me enamoró totalmente. <ríe> Nunca mejor he dicho. Sí, sí sí sí sí sí. Es que tiene que ser apasionante. A practicarlo, mí me conocerlo. ¿Tu por vida cambia? Aquí. Sí, sí, totalmente. Me imagino, ¿eh? Sí, sí, tu vida cambia totalmente. Yo, por ejemplo, el Kundalini me llegó en un momento de mi vida que para nada yo estaba trabajando en un horno de pastelera. Toma. Imagínate. Imagínate. Pero, Ay, de que... todas formas yo estaba ya en el mundillo. Claro, sí, claro. Holístico, espiritual, digamos lo, lo, lo que queramos, ¿no? Pongámosle el título que querramos pero yo ya tenía mis inquietudes, como he dicho antes. Exacto. Entonces, yo estaba haciendo de pastelera, imagínate, y me invitan a una clase de Kundalini Yoga. Además que vale. en Kundalini Yoga hacemos una práctica, se, se llama Sadhana, que se practica a las cuatro y media, cinco y media de la madrugada. Ole. Entonces, mi primera práctica de Kundalini Yoga fue a esa hora. Qué voluntad! La tuya, sí, para ir. <risa> me dijo una amiga, dice, hago una sadana si quieres venir. Digo, ¿qué es esto? ¿Esto qué? Y, y bueno, entonces digo, vale. La curiosidad me, me podía. Digo, claro. voy a ir. Y fui, y ya me fui de la casa de mi amiga, que se había formado, ya me fui con el teléfono de su maestra, <risa> con no sé qué. Ya... Que queriendo sí, sí. queriendo perdón formarme convencida es fuerte así así wow y fue muy potente sí sí fue un llamado este fue, sí fue un llamado sí sí sí lo viste claro muy claro pues ya está pero claro claro como mira el agua. es que no hay más que verte ahora <risa> <risa> evidentemente no te estabas equivocando <risa> espero que no no pero... es evidente no hay más que verte qué guay bueno. Ya te digo, vivo mucho el presente que es importante. digo, hoy esta herramienta me sirve. Claro. Mañana no lo sé. Vete a saber qué te depara. Sí, sí, <ríe> Mañana sí, y pasado. Sí. Claro. Sí, súper. Es divertido así también también claro. es divertido sí, sí, sí. sí, como que es más no te aburres no, no puedes <risa> no hay forma claro la vida Ay. está exigiendo mucho y más ahora en estos momentos sí. que si hemos pasado dos años con un tema que ya sabemos sí. ahora que si sí, lo de la guerra, no sé qué tal pues la gente, yo siento Ay. la energía muy densa Uf, sí, sí. Pero es la energía del colectivo. Entonces, Exacto. claro, como sí, sí. más conciencia se despierten, mm. más ligereza vamos a poder experimentar, sentir y disfrutar. Sí. Porque ahora mismo, mm. más que nunca, la gente necesita más practicar sí. algo. Lo que sea. Sea Kundalini, sea Reiki, sean constelaciones, sean. Sí, sí, sí. Lo que sea. Vete a meditar. Que eso que sé, Meditación, da igual, lo que se te ocurra, algo. Tantas algo. técnicas hay. ¿Será por técnica? No, no, hay de todo. Eh, siempre lo digo y no me cansaré. Esta isla es una cantera sí. de personas con un montón de, de, de servicios para pero, dar. Muchos. Pero, pero, pero es flipante. Es flipante. Es flipante. Es, es muy bonito. Así que, a ver, eh, a todos los que nos está escuchando, <ríe> o los que nos repitan luego, por favor, busquen. Si sienten esa necesidad, esa curiosidad, eh, busquen, porque en esta isla hay de todo y para todos. pero sí. Es impresionante. Prueben, ¿no? Prueben, por probar que no quede. Claro que claro. sí, claro. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y luego todos los caminos conducen al mismo lugar. Entonces, sí. sea una religión, no sea una religión, sea, es igual. Es igual. Es igual. La cuestión es tener esa inquietud ¿Mm? y poder experimentar. Sí. Si, si nace esa inquietud en la persona, entonces, hazle caso. Hazle caso, por favor. Hazle de... caso, por sí. favor. Sí, <risa> y sea lo que sea. No, sí, porque, sí, sí. a ver, sea lo que sea, pero hazlo, hazlo. Sí, sí, sí. totalmente. Sí, sí, sí. Seguir Tendría esa que intuición. más personas que... ¡Uh! Pero hay, hay, hay muchos. Y más que van a venir porque también hay mucho hay mucha gente nueva que con lo que tú acabas de mencionar, estos dos años de, de cosas. <ríe> no, uh -huh. no me quiero poner muy así. Eh, um, a mí me han hecho un favor. ¿Qué quiere que te diga? Porque, no sé, personalmente se me han despertado un montón de curiosidades Que antes, por ahí en la vorágine, no me detenía a pensar Pero me encuentro con tanta gente, con tantísima gente Que le ha pasado lo mismo es Decir, bueno, a raíz de esto, mmm, bueno, no, se me ha despertado otra curiosidad Hay cosas que no cuelan no, por ningún punto Entonces me pongo a buscar, porque esto no me convence Entonces... Bueno, y de, de, de repente he dado con una terapia, de repente he dado con, no sé, con un estudio, con, con lo que sea, y me ha transformado. Y digo, wow, claro que sí, pero mira, así, muchos, muchos. Pero mucho. ¿Eh? Yo estoy contenta. Yo creo, y siento y siempre lo he sentido, que claro, tiene su parte triste claro que Seguro, sí por supuesto tremendo tremenda lo que ha sí. pasado es tremendo Sí. Muy, muy doloroso ha habido mucho dolor se ha sentido muchísimo dolor mucho en el dolor colectivo. mucho miedo mm, sí soy... mucho miedo sobre oh, todo sí. miedo atroz sí, sí, sí, sí, sí, sí. la gente con miedo con sus mascarillas que todo sí. yo lo respeto todo todo sí. aunque A mí me cuesta un poco más <risa> sí sí sí sí pero hay que respetar Pero hay que, hay que si no. respetarlos así cada cual. Sí. Pero bueno, a mí me costaba mucho las mm. no mascarillas. Pero bueno, costaba mucho, había que pasarlo. Pero había que pasarlo. <risa> Entonces, está. lo que quería comentar es que ha tenido su parte tan, tan, tan positiva. Mm. Ha sido doloroso y muy patético por, por una Horrible, parte. Horrible. Muy duro. Pero por la otra, pues a cada uno nos ha puesto en el lugar que necesitábamos poner. Nos ha obligado a estar en casa, nos ha obligado a cambiar nuestros patrones sí. y cambiar nuestras dinámicas. Sí. Y así, pues, hemos podido experimentar la sensación de conectar más con ese ser interno. Uh -huh. Totalmente. Porque estamos muy de puertas para afuera. Claro. Siempre, siempre. Casi siempre. Entonces, esta tiene su parte positiva de estos dos años. Uh -huh. Para mí ha sido esa, ¿no? Que ha, sí. que ha despertado lo que tú decías antes, Marisa, mm. ha despertado en, en mucha gente pues esa curiosidad. Porque, ¿Por qué me pasa esto ahora? Claro. Tendré que hacer algo diferente. Entonces sí. acuden a las, lo que se dice el mundo holístico, terapias holísticas. O... Sí, sí, sí. O, o, o sencillamente, bueno, cambiar hábitos de vida. Sí. Eh, ante la necesidad cambiar hábitos de vida. Decir, bueno, mira, voy a dejar de fumar, por ejemplo. Por ejemplo. Mucha gente, ¿eh? Conozco. Sí. Eh, o, yo qué sé, o me voy a poner a ese ejercicio físico porque necesito oxigenarme. Y ahora el cuerpo me lo pide y no lo puedo dejar. <risa> claro. Y, bueno, ha habido muchas transformaciones. Sí, sí, sí, sí. sí Muchísimas. Muchísimas. Sin entrar en el mundo espiritual o emocional. También. También contrario. hay otras. También hay otras. Totalmente. No sé. Sí. Y esto es la parte positiva de... De, de toda esta parafernalia que se ha montado. Eso mismo. Y bueno, sí. Se duelen las pérdidas. Eh, duele el dolor. Y todo lo duro que ha tenido que pasar. Gente que no tenía por qué. Sí. Pero, bueno. No sé si compensa. Pero bueno. Verle también la cara, la cara amable. Sí, sí. Yo siento que... Y aquí es un poco la frase, a lo mejor esto puede puedes resultar un poco chocante, ¿no? Pero hasta lo que ha pasado estos dos años, pues es, ha sido lo que tenía que ser. Sí. Porque sí, sí, forma sí, sí, sí. parte del plan, ¿no? Totalmente. Hay un plan divino, sí. no sabemos cómo es, ni por qué, ni... Bueno. Pero tiene su parte, su parte sí. no tan dolorosa, no tan densa, y... Uh -huh. Y, y bueno, sí. forma parte del plan Es como, yo lo, se me viene a la cabeza la imagen, la imagen o, sí, la imagen, más o menos como un disparador, fue un disparador. Sí. Fue un disparador. Si hubiéramos seguido en la planicie que veníamos, eh, mucha gente, pues seguiríamos igual. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces creo que ha sido un disparador. Totalmente. Eh, y bueno, ha dolido, pero, pero también ha tenido consecuencias positivas. Se le puede ver super, así. Súper, Sí, sí, sí, porque ha sido como un activador, ¿no? O un sí, disparador, sí. lo que tú dices. Uh -huh. Entonces ha, ha puesto a cada uno en el sitio que tiene que estar. Y eso es positivo. Eso es positivo. Sí, sí, sí. Y seguimos. <risa> y aquí estamos. Y aquí estamos, bueno. Si no es una cosa, es otra, porque la vida ahora está sí, sí. como muy activa en cuanto a pruebas se refiere sí. ¿no? están Sí, sí, está la cosa movida. Está la cosa movidita, sí. muy yeah. movidita. Mm. A mí me encanta también la astrología. Ah, mira. Y... Sí, no, no, no he hecho la formación, pero me encanta. Y los astros están... Están guapos, eh. Guapísimos, están sí. revueltos. de, de sí, sí. pero, pero a hemos gusto, pasado ¿no? un par de eclipses. Sí. Eh, había, había, había movida por ahí. Sí, sí, el eclipse del 30 fue tremendo, sí, tremendo. Sí. Pero bueno, así estamos. Perdón, nos hemos pasado de tiempo un montón. Nos van a echar. Ay, padre, vale, venga, pues. Andreu, ¿cómo no me dices nada? <risa> <risa> que me quedo aquí hasta mañana. Bueno, Varga agradecerte. Muchísimas gracias a ti. Ha sido súper bonito todo lo que has contado. Me has dejado con, con la miel en los labios esto de mm. decir, ¡ay, qué quiero practicar! ¡Qué bien! Y espero que a la gente que está del otro lado, eh, también, también, les den ganitas de ir a probar algo. A ver, sí. Si no es Kundalini, si no es baño de gong, probad algo. Algo, sí, algo, sí. algo que os ayude a... Si hay algo en la vida que no satisface, pues... ahí Ahí. Ahí, voy es. a cambiar, voy a coger otro camino, escojo claro. otro camino a ver qué puedo hacer para cambiar, sí. sea lo que sea, pero que la gente, se Eso es un consejo que doy yo, desde, desde mi corazón, desde mi parte humilde total, que, que se animen sí. a practicar algo. Que experimenten. Que sí. experimenten. Mira, hay dos preguntas que están buenísimas. Una es, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene a probar otra cosa? Y la otra es, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Lo has probado, no es. Siguiente. No pasa nada. Sí, sí, no pasa sí. nada. Estamos acá para eso. para eso. Así que, Marga, infinitas gracias. Te comprometo que si otro día te apetece, vuelvas. Mm, encantadísima. Venga. Sí, vale. yo estoy encantadísima también. Súper ¿Sí? de gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ti. La verdad es que me ha pasado el tiempo así. ¿No ¿Has visto? No me y no hemos pasado y todo. Madre mía, como me agarra el director, marito, se me va a caer el pelo. <risa> pues súper de gracias. Muy super, agradecida. Súper gracias a ti y hasta pronto. Hablaremos. Bueno, hasta pronto. Andreu, me fui en la mierda con el tiempo. Cinco claves. La nutrición adecuada. La gestión del estrés. El ejercicio necesario. El merecido descanso de calidad. Y el poder de las emociones. Porque la información nos hace libres y poderosos. Y las tienes todas aquí. En Clave Natural. Cada lunes.